Hola, soy Carlos nuevamente en este video te voy a enseñar tres formas de obtener tu información de iCloud La primera forma es mediante el website oficial de iCloud.com Nosotros hacemos a cualquier explorador con nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña Y una vez accedido al website con nuestra cuenta ya vamos a tener toda la información que nosotros tengamos en iCloud Okay, podemos ver lo que viene siendo contactos aquí mismo podemos administrar los contactos ver la información de nuestros contactos e incluso eliminarlos si así se desea ¿no? podemos crear nuevos contactos o podemos dirigirnos a otras eh, opciones otros elementos como nuestros eventos en los calendarios como por ejemplo el apartado de las fotografías en donde vamos a poder visualizar las fotografías de icloud aquí podemos acceder a toda la información que nosotros tengamos almacenada en iCloud y desde acá la podemos también administrar esto es muy pero muy importante ya que eh, se trata de la manera más rápida a la hora de acceder a iCloud ok a toda la información de nuestro iCloud notas fotos calendarios marcadores correo y mucho más al menos esta es la forma y la manera más rápida el segundo método que vamos a utilizar es Mediante la aplicación de iCloud en Windows Nosotros desde el website oficial Nos descargamos el programa de iCloud Y una vez que nosotros lo hayamos descargado Nosotros tenemos que ejecutarlo e instalar